Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube Y bueno, hoy vamos a estar haciendo un repaso rapidito por las noticias de The World of Tanks Estamos aquí en la página oficial de, del WOT Y en la sección de noticias podemos observar lo último que ha pasado Creo que tenemos aquí un par de noticias, pero lo más importante es lo que ha pasado en la prueba común, en el Common Test tenemos la, la posibilidad de eh, comprar lo que son las directivas de la tripulación por bonos. Bien, también le quiero recordar que hoy a las 21 horas, de paso meto el chivo ya que estoy, hoy 21 horas vamos a estar con el señor Jimmy, voluntario de la comunidad de World of Tanks en Latinoamérica, eh, jugando cada uno con nuestra cuenta de Sheriff, o sea, vamos a estar los dos jugando en pelotón, cuenta de Sheriff, para que tengan doble chance de poder ganar, Bien, los 250 de oro, las 250 monedas de oro, ¿no? Y, y bueno, vamos a meternos con, con las noticias, que tampoco quiero hacerlo muy muy largo el video. Eh, ah, recuerden otra cosa también, que el lunes comienza lo que es la línea de frente, ¿bien? Frontline comienza eh, el último episodio de lo que es este Frontline, así que si todavía no pudieron sacar las, digamos, las recompensas, los tanques que hay y demás esta es su última opportunity del año bien bueno y con respecto a las noticias la, la creme de la creme, digamos la frutilla del postre es esta que es a la que vamos a meternos ya de entrada y dice la primera prueba común de la actualización 1.7 ya está aquí eh, dice que bueno las directivas de la tripulación ojo, directiva de la tripulación, no del equipamiento bien, eso hay que tenerlo muy en claro Dice que a partir de la 1.7 podrás comprar directivas de tripulación a cambio de créditos. Ya no van a ser necesarios los bonos para poder comprarlos, ¿bien? Por esta razón ya no estarán disponibles por bonos. De esa manera garantizaremos que un mayor número de jugadores pueda probar las directivas de tripulación. Que ahora estarán más accesibles para su compra. Si antes no podías conseguirlas, ahora podrás comprarlas fácilmente. Usarlas en cada batalla y aumentar la efectividad en combate de tus vehículos. Las directivas de tripulación funcionan como una habilidad o pericia entrenada al 100%. Esto para quien no sepa, no sepa digamos, bien qué son. Por ejemplo, tenés camufla digamos, tenés un cazatanques, por ejemplo. ¿no? Vamos a poner un ejemplo concreto. Tenés un cazatanques, ¿bien? Entonces, eh, estás entrenando la tripu, no tenés, por ejemplo, lo que es camuflaje al 100%. Lo tenés recién al 30, al 40%. Y eso te hace eh, tener mucha desventaja bien en el campo de batalla. Entonces, ¿qué haces? Le pones la directiva de la tripulación de camuflaje y con eso remedias lo que es eh, el camuflaje. Es como si lo tuvieras al 100%. Antes costaba bonos, por eso tal vez no todo el mundo se lo podía permitir. Entonces, ahora va a costar eh, créditos. Eh, justamente lo que dice acá, si ya las tienen, las directivas de tripulación potenciarán su efecto. ¿Cómo funciona? Como siempre, podrás comprar directivas de tripulación en el panel de equipamiento de un vehículo específico y aplicarlas antes del inicio de la siguiente batalla. Las directivas de tripulación no se pueden vender, pero puedes comprarlas en grandes cantidades para usarlas más adelante. Yo calculo que, ojo al piojo con lo que voy a decir, corre por cuenta mía, no lo sé, calculo, estimo, que cuando salen esos grandes descuentos de, de consumibles y todo eso, tal vez tengamos tengamos la posibilidad, es una posibilidad, no estoy diciendo que va a suceder pero tal vez puede que nos hagan un descuento en esto también así que podemos llegar a aprovecharlo si es que pasa bien pero no, no hay nada confirmado eh, bueno, eso es básicamente lo que, lo que tiene que ver con la noticia vamos a meternos en el juego en sí, se los quiero mostrar aquí en el juego para aquellos que no tengan bien las cosas claras, por lo menos. Bueno, aquí está por lo menos lo que es este mi E100, bien, en, en mi cuenta. Eh, y el E100, bueno, ven que tiene acá todo lo que son las... Estos son los equipamientos, bien. El, el equipamiento, barra de carga, mejorada, lo que es la ventilación y, y el apuntamiento mejorado. Y entonces, en este caso, lo que podemos llegar a hacer es... Vamos acá a las directivas. Pero tengan en cuenta que para el equipamiento sigue siendo exactamente igual, bien, o sea, por bonos, equipamiento para, eh, directivas para el equipamiento por bonos, o sea, eso no cambia, ahora vamos a lo interesante, para la tripulación, for crew, lo que les decía recién, por ejemplo, le quieres poner, yo no tengo sexto sentido, bien, perfecto, voy acá, le pongo purchase, que es comprar, tup, y me figura, ves, entonces vos te das cuenta que cada una eh, de estas directivas vale 20.000, o sea, si querés y si tienes la posibilidad, te compras 5, listo, ya te quedan, ¿bien? Eh, entonces, eso desde ese punto de vista, para la gente que no quería gastar bonos o no tenía la intención de gastar bonos, ahora te gastas unos creditillos y capaz que en 10, en 15 partidas, depende de la, la habilidad que sea, podés llegar ya a conseguirlo y no tuviste que gastar los bonos que son un bien muy, muy preciado, ¿bien? Bueno, eso quería dejarlo bien, bien en claro. Después lo que sí quiero seguir mostrándoles es las otras noticias que tenemos también aquí en, el, en, la, en la página. Eh, a ver qué más hay. Eso sí, sí, rápido quería mostrárselos porque me parece lo más importante. Después tenemos lo que es muy importante. Fin de semana de fiebre de experiencia. Esto está buenísimo, está muy muy bueno. Presten atención porque acaban van a poder levelear rápido los tanques. Eh, tenés eh, está sucediendo de nuevo la fiebre de experiencia regresó al campo de batalla necesitas una píldora de experiencia juega el especial este fin de semana y mira las tablas debajo para todos los detalles comienza el viernes 15 es decir hoy eh, y termina el lunes 18 de noviembre en estos horarios de estos países, perfecto Bueno, activas misiones y vas a poder tener más 50% de experiencia 15.000 de experiencia de tier 2 a tier 5 Um, 30.000 de experiencia bueno, esto vayan fijándose ustedes y el máximo es 50.000 de experiencia que es un golazo man. así que fíjense que las restricciones son bastante sencillas eh, debes usar un vehículo premium por ejemplo acá de nivel eh, 5, 6 a 7, o sea con vehículos premium, un vehículo regular de nivel 10, bueno acá tienen más o menos, fíjense en la en lo que es la página de, de WOT, en la parte de noticias. Acá tienen todos los detalles. Depende del tanque que ustedes quieran, quieran levelear, ¿no? Eh, o quieran subir, mejor dicho. No sé, cómo quieran decirle. Bueno, eh, ¿qué más? Después tenemos eh, lo que son las misiones de maestría. Esto es para, para bueno, aquellos que mm, les gusta jugar bien su clase de tanque, por decirlo así. Eh... Obtienes maestrías con un tanque cuando la experiencia base que ganas en una sola batalla con un determinado tanque es mayor que la experiencia base promedio más alta ganada por el 99% de los jugadores con ese tanque en los últimos 7 días, ¿ok? Bueno, eh, intenta superar el promedio, hacerlo te recompensará con por 6 emblemas de maestría de tanques. Eh, si obtienes la maestría con uno de los siguientes tanques Mientras se está activa la misión de maestría de tanques También obtendrás una reserva personal del 100% Bueno, o sea, activas esto Básicamente que acá le metes Activar, activar, activar, activar Yo de estos no tengo ninguno eh, De estos no tengo ninguno De estos no tengo... Sí, tengo el 268 Bueno, ves, acá podría participar Ves, yo le pongo activar Bueno, y acá me tengo que loguear Así que, nada, después lo, lo haré a eso eh, Y acá, yo antes tenía este, El BK4502B Pero no lo tengo más Así que bueno amigos, vayan viéndolo Ya sabe que tienen la, la maestría de tanques También Y eh, acá salen también algunos tanquecillos Para aquellos que Quieran eh, jugar la mm, Línea de frente, el último episodio El episodio 10 Acá salió la, ¿qué es la? Su-130 esta la ISO 130 exactamente. Eh, bueno. Hay una oferta supuestamente. Eso yo lo dejo siempre a criterio de cada uno. Yo no me meto en el bolsillo de nadie. Cada uno sabrá si puede comprarlo o no. Dependerá de cada uno de ustedes. Bueno queridos amigos. Espero que les haya servido la... Espero que les haya servido la info que les, que les traje. Y seguramente nos veremos en la próxima amigos. O sea hoy a las 21 con Jimmy no se olviden, estaremos en vivo aquí en el canal de YouTube para que ustedes, ustedes, vos que estás ahí del otro lado te puedas ganar 250 de oro, doble chance tenés dos sheriff en la cuenta de Sudamérica, no me pregunten Che Nando, ¿dónde estás? Siempre en Sudamérica, vamos a darle duro a este servidor para que siga creciendo man está creciendo de a poquito, yo me pongo la camiseta del servidor, así que espero que ustedes también lo hagan, un beso, un abrazo y nos vemos a las 21 amigos Chau, chau.